¿Cómo están? Saludos desde Shanghai, China y bueno, estoy despertando aquí en mi viernes, entonces vamos a desayunar. ¡Vámonos! amigos pues aquí saludándolos en viernes y bueno porque normalmente los viernes trabajo como le llaman work from home y bueno pues ese día normalmente nos lo dan para hacer la preparación de, de las clases y todo el tipo de preparación también que se tiene que hacer para exámenes y tal y bueno pues normalmente los viernes eh, me quedo haciendo algunas cosas pendientes en la casa y de ahí pues tipo mediodía me voy a comer eh, algo por aquí cerca y bueno, hoy me los llevo porque siempre me los llevo a comer fideos y arroz, entonces el otro día descubrí por ahí un lugar de ¿cómo se llama? como de dumplings tipo chiaoze que le llaman son como tipo coreanos, entonces ahorita se los enseño para que, para que vean eh, este fin de semana yo creo que me voy a ir a Sucho eh, por ahí les comenté que hace tiempo que es una ciudad como le llaman muchos, como el Venecia del oriente, tiene muchos lagos y está bastante padre es muy antiguo también y entonces es muy característica hay muchos turistas que vienen también de hecho bueno que van a la ciudad de Sucho de hecho por ahí tengo un video que fui hace un par de semanas también ahí chequenlo y hoy voy a ir allá pero pues vamos a ver cuánto me tardo porque normalmente hay un tren bala que va de aquí de Shanghai a Sucho eh, se tarda media hora 20 minutos pero pero es que como yo vivo aquí en la playa, tengo que irme en autobús de la playa hasta el centro de Shanghai. De ahí tomar el tren metro, después el tren bala y después tomar el metro. O sea que es mucho relajo, entonces mucho mafan, como aquí dicen en China. Entonces pues a veces eso me tarda casi dos horas y media, tres horas. Eh, y el precio es casi igual, entonces lo que hice es pedir el Didi. El Didi que es el Uber chino, por ahí también lo comenté alguna vez y esperemos que alguien me recoja ese Didi chino me cuesta unos 90, 100 yuanes más o menos llegar allá desde aquí de puerta a puerta y pues bueno, está muy bien la verdad 90, 100 yuanes y me tardo como dos horas más o menos dos horas y media eh, bueno, dependiendo porque a veces aunque le pongo compartir a veces me voy rápido solamente es una persona es como la aplicación esa de BlaBla Car que se supone que compartes, pero en la mayoría de veces casi va solo, entonces vale la pena. Y bueno, como se dan cuenta, ya empieza a ser bastante frío aquí. Estamos ya iniciando diciembre. Estamos manejando por la zona de Chernobyl. Vean esas estatuas de allá atrás. Es el arte chino, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, esta zona no se llama Chernobyl, pero le apodamos unos amigos y yo Chernobyl porque precisamente por ese tiempo de invierno está vacío. Entonces se ve como una ciudad deshabitada. Y digo, en la noche si no prenden las luces sí se ve todo como muy oscuro. La ñañera. Miren, una mesita ahí tipo picnic, pero de jaula, ¿no? Bueno. Pues nada, vamos a comer ahí los dumplings, les enseño eh, qué tal y ustedes me dicen qué es lo que más les gusta, los dumplings, el arroz o los fideos. Vámonos. pues una desgracia acaba de ocurrir, resulta que los dumplings están cerrados. Entonces, um, bueno. Pues así es normalmente en estos pequeños puestos, como que nunca avisan. Y bueno pues, en lugar de unos dumplings, iba a ir a comer a y Noodles que hay por aquí. También hay tipo como, no McDonald's, pero una tiendita así como, mira se las enseño. De hecho estoy enfrente, esta tiendita ahí enfrente. Es como el tipo Mcdonalds local, venden hamburguesas y papas y tal, pero me acordé que tengo algo de comer en la casa. Tengo unas salchichas y huevo, entonces pues iré a cocinar un poco, porque si no el fin de semana no lo puedo dejar ahí, ¿no? Así que iré a cocinar, pero voy a tratar de pasar a la panadería de aquí a ver si venden pan. Bueno, es lo que normalmente venden en las panaderías, ¿verdad? Pero me refiero de a ver si venden pan como tipo... ¡Ah! ¿Sabes? Me refiero a ver si venden pan como tipo torta porque casi siempre todo es como pan de... Los... solamente es como pan dulce las panaderías de aquí en, el, en las afueras de Shanghai que siempre es pan dulce pero obviamente en el centro de Shanghai encuentras todo, hay pan dulce, pan salado, baguettes eh, de todo tipo pero aquí estamos un poco austeros en las faldas de Shanghai y aquí en la playa pues no hay muchas muchas opciones entonces, nos tenemos que achinar un poco. Y vean, aquí vengo manejando por la banqueta. No crean que es así como de mala educación. Todo el mundo, de hecho, lo hace. Así es como muy normal, entonces, no. La gente lo ve un poco normal. Acá hay otra panadería. A ver, vamos a ver. de cosas aquí en China es que si estás en ciudades alejadas de las grandes ciudades o en las afueras de, por ejemplo, el centro de Shanghai, Beijing, casi no se nota navidad. O sea, no, no se ve, no se siente, no hay ningún tipo de ornamentos o árboles de navidad o cosas de las que estamos a veces acostumbrados, pues aquí no se nota. Al menos que estés, digamos, en el centro de las grandes ciudades, ahí sí que hay de todo. Y venden este, en Taobao, está lleno de decoraciones para la navidad y tal. Pero aquí, por ejemplo, oficialmente, pues no hay nada de navidad. De hecho, tenemos que trabajar ese día. O sea, creo que va a ser 24. No recuerdo qué día cae. Pero igual que el día Año Nuevo, si acaso nos darán un día, pero... Ay, aquí se me meten. Si acaso nos darán un día, pero pues es un día normal. Entonces, pues ahí como que unas por otras. Porque el Año Nuevo Chino, pues sí que tenemos vacaciones largas. De hecho, vamos a tener casi un mes de vacaciones. Eh, que va a ser a finales de Enero. Entonces digo, bueno, no me importa no tener estos días de navidad por tener un mes de, de vacaciones después en enero, ¿no? Y vean, están arreglando aquí en mi zona. Y vean ahí, todos los chiquillos arreglando las cavidades de Feng Shian. Entonces, en cuanto a las vacaciones, pues, estoy de hecho planeando ir a otro país de por aquí en Asia, ya después les cuento, pero eh, yo creo que me voy a ir con un amigo, eh, estamos considerando India y tal vez por allá que nos queda cerca Sri Lanka porque hay otro maestro de ahí de la escuela que él vive en India, entonces pues tal vez vale la pena, aparte no he ido, he ido a varios lugares por ahí, pero pero no a la India, entonces yo creo que ya, yo creo que ya es hora de visitar esos rumbos y aparte ahorita como hay tiempo y pues tenemos ahí alguien que medio nos reciba y sea nuestra guía local entonces pues vale la pena bueno, pues nada, yo creo que voy a ir a desayunar ahorita a la casa les quería mostrar este tipo de dumplings eh, yo creo que se los queda de ver bueno, cuando vean los dumplings ahí se los muestro para que no se queden con el antojo ah, bueno, antes de cortar les comento, por ahí recientemente abrí una cuenta de Twitter y de Instagram entonces para las personas que quieren seguir, así cuestiones más rápidas yo creo que lo estaré haciendo ahí por el Instagram, no, perdón, por el Twitter ahí les dejo en la descripción síganme y espero sus comentarios y si se les antojó los y dumplings pues díganme para que después tenga que ir de todas maneras a comer esos dumplings y se los enseñe saludos amigos, que estén bien chao